Todos pasamos un gran sufrimiento por esta cuarentena. Nos tienen en una distancia que no sabemos cuándo va a parar. Ya no podemos estar juntos como antes, pero. MC Death, el imparable. Llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba Cambiaste mi todo como lo deseaba Me diste esa parte que llaman amor Cambiaste aquella vida llena de dolor Nunca pensé que alguien así encontraría Que los días grises los llenara de alegría Que me apoyarías y que siempre lograrías Que yo continuara si de algún modo caía Y que así sigo solo pensando en ti En esa soledad cuando no estás en mí Y si tu ausencia Corre ese llanto y de la gana, ¿qué tal si me mato? Pero prometiste junto hasta el final, cumpliré con gusto la promesa formal Porque te amo y aunque cueste demostrar, que a perderte sería una guerra mundial Pero no te tengo y valoro los momentos, valoro que llevas todos tus sentimientos Que me demuestran que fácil es vivir, que fácil es saber por quién sonreír Y estaré contigo. Hasta el final, hasta el final Y seré tu abrigo Hasta el final, hasta el final Hoy contaré las horas que pasaré contigo Pausaré el momento que hemos vivido Y te daré el cariño que tanto necesitas Seré tu superman y tú mi criptomita. Eres la debilidad que tiene mi corazón Eres necesidad de mi uso y de razón Eres lo que quiero y nada más me falta Eres ese anhelo que cada día me pausa Personas como tú ya no existen en el mundo Y soy afortunado por tan solo conocerte Porque me lo llevo, se siente Tan profundo Y moriré aquel día En que llegué a perderte Y estaré contigo Hasta el final Hasta el final Y seré tu amigo Hasta el final Hasta el final, hasta el final, hasta el final. Siempre estaré contigo a pesar de la distancia No lo olvides Porque sin ti No sé qué sería de mí Yo Ya estaré contigo Hasta el final Hasta el final y seré tu abrigo Hasta el final Hasta el final